Buenas tardes, bueno, eh, en nombre del Comité de Memoria y Justicia y de la Asociación por la Conmemoración de los 50 Años del Golpe de Estado, les damos la bienvenida. Eh, voy a explicar eh, algunos detalles técnicos eh, para recibir al profesor Jorge Magasich para la presentación, eh, Fernando. Eh, posteriormente habrá la conferencia, previamente tal, durante unos 40-50 minutos. Después habrá un momento de intervenciones y intercambio eh, para finalmente continuar la eh, conversación alrededor de un vaso de vino y de una sopaipilla en el pasillo. Muchas gracias. Les dejo a Fernando eh, que va a presentar al profesor Máquete. Gracias. Buenas tardes. El profesor Magasich ya había tenido ocasión de visitar Ginebra. Lo había hecho a invitación de nuestro comité hace aproximadamente 15 años, cuando vino a presentar su libro sobre los marinos que dijeron no. Tenemos en, en recuerdo la importancia de, esa, de ese trabajo porque la marina... En Chile ha tenido siempre una suerte de independencia que le ha dado la posibilidad de derribar gobiernos y nosotros pensamos que la gente no debe olvidarse de lo que la Marina es capaz de hacer. En la ocasión del gobierno de Allende ellos llevaron adelante todo una ofensivo terrorista de la cual se retiraron sin recibir ninguna culpa. Hasta el día de hoy todavía están los las fotos y los recuerdos de esa hazaña golpista terrible a pesar de los tribunales. Entonces el profesor Magasich ha tenido un gran desempeño en juntar todos esos elementos que corresponden al golpe de Estado, una metodología muy interesante donde había numerosas evidencias que se confrontaban con las mentiras de la Marina y del gobierno chileno en particular el libro blanco que le justificó a posteriori todas sus malas actividades. El profesor Magasich está ahora en una segunda etapa llevando adelante una obra importante en lo que se refiere a la herencia de la Unidad Popular, cómo se formó la Unidad Popular y cuándo el presidente Allende asumió el gobierno. En ese contexto tenemos que recordar nosotros que América Latina en los años 60 era el territorio en el que el fantasma que recorrió Europa se había trasladado para allá y andaba recorriendo la cordillera de los Andes de arriba a abajo. El gobierno norteamericano y sus amigos habían tomado casi todos los gobiernos, había una política de derechista en todo el continente americano en esa época. Fidel Castro fue la excepción y así lo pagó. Y hubo algunos países como el nuestro, que tuvo esa oportunidad de formar en política un bloque nuevo que repetía de alguna manera lo que hizo Francia en los años 40. Entonces tenemos con esos antecedentes que se formó una coalición en Chile que llevó adelante el triunfo de este gobierno de la Unidad Popular. Confiados en que la nueva metodología, el camino electoral por así decirlo, iba a permitir que un nuevo gobierno se pudiera instalar. Habían olvidado que en Europa, donde había 15 o 20 gobiernos socialistas, todos habían sido instalados por la fuerza, ninguno por las elecciones. Fue una apuesta. Entonces, vamos a dejar ahora al profesor Magasich con el tema. Antes de terminar, yo no resisto a leer un párrafo que encontré en un libro que dice así. La historia de América Latina del siglo XX no registra transformaciones de tal magnitud en tan poco tiempo. Ni el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, padre de la primera reforma agraria y de la nacionalización del petróleo de Jacobo Ardenz que era suizo, en Guatemala, ni la Revolución Boliviana del 52, ni Joao Goulart en Brasil, ni el propio Fidel Castro hicieron tanto en tres años. Eso nos deja el optimismo de que el trabajo de Allende va a permanecer en la memoria, y el profesor Magasich va a contribuir con ello, como lo va a demostrar ahora. Muchas gracias. gracias Yo prefiero hablar de pies viejas hábitos de, de profe. Es más, es más interesante así. voy yo creo que la cita de, de Fernando, y comienzo por agradecerle a él, porque es tercera vez que, que hacen posible que presente actividades en Suiza, en este sector. Primera vez sobre los marinos, después fue otro libro más pequeño, y este es el tercero. Eh, y también eh, Helmut, y también Francisco eh, Guillermo, no lo veo. Y también Wely, que vino a verme, quien se ha interesado por los trabajos de los suizos que, que vivió en Chile en esa época que agradezco su presencia. Bueno, muchas gracias por hacer esto posible. Entremos inmediatamente en materia, porque qué sentido eh, y qué, por qué estoy haciendo este libro. Y efectivamente estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado, pero hace unos años atrás yo me encontré con una sorpresa en la memoria. O sea, visitando gente joven en ámbitos familiares y otros me decían, ah, tío, muy... Quería conocerlo, porque yo sé que usted vivió esos tiempos que fueron tan terribles y, Bueno, fueron terribles, pero antes de ser terribles fueron muy buenos Y esa parte está borrada, o sea, lo encontré que no estaba nítida o sea, eh, No estaba lo suficientemente destacada Y es cierto, hicimos, y sí, muy, yo hice muchas veces denuncias contra las violaciones a los derechos humanos Y por supuesto había que hacerla, y hay que seguir haciéndolo Pero eso, eh, en cierto sentido... Hizo sombra, o sea, eh, a las realizaciones que hubo antes que se violaran los derechos humanos, o sea, durante el gobierno, durante el gobierno de la Unidad Popular, y yo creo que es hora de destacar eso. Eh, y es el sentido que tiene este trabajo. O sea, no, claro, al final termina en el golpe de Estado, por supuesto, pero no va a ser tanto la historia del golpe de Estado, sino que es la historia de lo que se hizo antes que hubiera el golpe de Estado, por una razón porque eh, efectivamente, como lo dice Sassista, es una de las experiencias sociales o socialistas del siglo XX que puede ser referencia a otras, de, de otras experiencias similares del siglo XXI. Yo creo que es la que está en mejores condiciones en la historia para eso. Más que China, más que Cuba, más que la Unión Soviética, más, en fin. Es una de las experiencias sociales que puede tener descendiente. Entonces es necesario destacar y, y trabajar con método. De historiador, lo que pasó. El proyecto o sea es un proyecto, se los digo acá, en ocho libros. O sea, te, espero que el hombre, le, le editorial me aguante. Eh, pero eh, ¿por qué? Pasaron muchas cosas. Examinando la prensa, de o sea, hay que ser. En, lo que voy a presentar acá son los dos primeros. Les cuento que el tercero ya está en la editorial, en, en fase de fabricación. Todavía me pueden pedir, porque hay una, un evaluador que cambie una otra cosa, porque que no está clara, pero espero que salga antes de, de, de septiembre. Y con un poco de buena suerte estoy trabajando intensamente el cuarto, que es un poco más corto, eh, y espero que también salga antes de septiembre. Así que si me aguantan una de esas, puedo venir en octubre, noviembre, con el tercero y el cuarto, eh, que cubren el primer año, desde el 4 de noviembre del 70 a, a diciembre del, del 71. Es el. y después van a haber dos volúmenes dedicados al 72 y otros dos volúmenes dedicados al 73 Digamos, ese es el proyecto eh, global que estoy haciendo por supuesto, me toma mucho tiempo pero bueno, decidí hacerlo y creo que es útil entonces vamos al, al primer libro, pero el que explique el sentido general del trabajo o sea, por qué hay que destacar lo que fue el, el proyecto de la unidad popular o sea, por qué estos libros eh, las realizaciones justamente que se hablaban son eh, importantes y están poco destacadas. Por ejemplo, la más importante, yo diría que la, la medida económica más trascendente del siglo XX, fue la nacionalización del cobre. Y que ha sido, lo voy a destacar después, pero ha sido un poco deformada por la historia. Eh, se dice que es la continuación de la chilenización, no, fue la ruptura con la chilenización. Pero, más allá de eso, la nacionalización del cobre del 71, al 18, ¿qué? le ha aportado a Chile 115 mil millones de dólares, a las arcas chilenas, que no siempre las gastaron bien, ese es otro tema, eh, pero imagínense a Chile sin eso, o sea, sería un país mucho más empobrecido. Gran parte de los progresos sociales, o lo que, lo que se ha podido progresar, se debe a la nacionalización del cobre. Y eso está, está en el sitio web de la, de la CODEL, con lo que les vengo de decir. Terminó el latifundio que eran, eh, era un obstáculo mayor al desarrollo, eh, pese a que fue despojada de su, de su aspecto social, digamos, la transformación del agro ha permitido por lo menos una agricultura más moderna. El, del sector social de la economía no queda gran cosa, ha sido privatizado, pero hubo un proyecto de crear un sector social, quisiera. Eh, por ejemplo, los educando, Chile en el periodo que estamos hablando eran 10 millones de habitantes. Y la cantidad de educando, con esto quiero decir desde el jardín hasta la universidad, pasaron de 2 millones y medio a 3 millones. O sea, prácticamente no quedó joven sin ir a lo que le correspondiera, jardín, escuela, primaria, secundaria. Y, y los cupos universitarios eh, se incrementaron mucho. La construcción de viviendas nunca fue tan grande. Ahí está la cifra, 158 mil dividan por 3 y tienen el promedio por año, un poco más de 50 por año. Nunca se construyeron tantas viviendas, ni antes ni después y eran viviendas dignas, o sea, no era lo que después la dictadura llamó soluciones habitacionales, que eran unas casuchas, en fin, eh, o sea, eran viviendas correctas. El proyecto 5, Nuevas Tecnologías, que eh, se buscó, eh, que es bastante interesante, hay una tesis de doctorado que se hizo en Estados Unidos, Edén Medina, de una muchacha, que es excelente, sobre, sobre ese proyecto, pero en el fondo cómo se buscó integrar la computación que existía entonces para planificar la producción de la empresa privada, se llamaba la cibernética, y usando tecnología apropiada. En 1971 habían en Chile 46 computadores. Y dos o tres que eran de última generación, los otros eran más antiguos, eran de los años 50. Bueno, pero sin sobrecargarlo con las capacidades de esos computadores, se hizo una. O sea, se, se dieron los primeros pasos no se aplicó masivamente, pero se comenzó a utilizar un sistema de planificación que era diferente a los que existían en Estados Unidos y a los que existían en la Unión Soviética en esa época. Que fue el famoso Proyecto 5. Y el, el medio litro de leche, por supuesto, quiso disminuir la mortalidad infantil, pero radicalmente, en seis meses. Cayó el año 71, disminuye y eso, eso está suficientemente cifrado que mantuvo fueron más de 11 millones de libros a precios extremadamente democráticos y distribuidos en los quioscos para que llegaran a todos los barrios. En ese tiempo en Chile habrían unas 100 librerías y las 100 librerías estaban todos en los barrios acomodados. Entonces, para que llegaran los libros a los barrios no acomodados, se organizó una distribución a través de los quioscos de diario a precios extremadamente democráticos. Por primera vez llegaron los estantes para colocar libros, llegaron a los hogares populares. Y el aumento de los ingresos, de los desposeídos, de los, de, de los que ganaban menos de un vital o menos de dos vitales, fue importante. Por primera vez mucha gente pudo comprarse el refrigerador, la cocina gas, ante la parafina, por primera vez un colchón, una sábana, o sea, todas esas cosas entraron a los hogares populares por primera vez. No es poco. O sea, efectivamente, se llegó bastante lejos. Entonces, yo creo que todo eso, ¿cómo se logró? sin esconder, eh, por supuesto, cuando hay eh, cuando hay problemas y cuando hay situaciones críticas, también hay que decirlo, pero hay que explicar por qué. Segundo tema, y yo creo que es importante, es lo que llamo la irrupción de los de abajo y el temor de los de arriba. Porque lo sabemos, a partir del año 72, por lo tanto, hubo problemas económicos, hubo colas, hubo mercado negro, inflación. Pero pese a eso, eh, el apoyo popular el gobierno disminuye poco lo que significa que el apoyo iba más allá del, al gobierno del apoyo popular hablo, de simplemente medidas económicas por supuesto el aumento del salario todo eso cuenta pero había otro aspecto que es importante que son casi en el plano de los afectos que es por primera vez la gente se siente, se siente que yo estoy en el gobierno cuento considero incido sobre la historia estoy forjando destinos entonces, ese protagonismo yo creo que es muy importante para entender el apoyo popular. Y le dio mucho miedo a la derecha. Al mismo tiempo hizo que la derecha se pasara a la, a la, a la insurrección. Pero digamos eso tiene billetes de una ribera popular. Es un niño sobre el monumento de Llanura, antes que le pusieran la lona, el, después de la nacionalización de la principal textil de Chile en esa época. Un tercer aspecto es la vía chilena. Por primera vez se intenta una transformación socialista, una transformación radical por vías institucionales y legales o por la vía pacífica. Lo que era un gran debate en la izquierda, porque esto no había ocurrido nunca. Y, y no se sabe. El, todas las revoluciones del siglo XX hasta entonces, 1970, de una u otra forma habían pasado por las armas. La, la revolución rusa, la revolución china, Yugoslavia, Cuba, en fin. Eh, las que se conocían, tuvieron una fase armada. Eh, en cambio, esto por primera vez se piensa que la institucionalidad, pese a que tiene los problemas que tiene, no siempre favorece a los sectores populares, podía permitir abrirlos y conseguir conquistas que se iban a ir ampliando. Por supuesto con debates, con dudas y reticencias, pero la mayoría de la izquierda opta por esta vía. Y es también un experimento de esto de lo que fue la vía chilena, hacer la revolución a través de causas legales. Eso yo diría que es el sentido del libro, porque se hace ese libro. Esta imagen se las muestro porque en un momento pensé que iba a ser la portada. En realidad viene de una película de Joris Evans, era un cineasta holandés, que estuvo en Chile para la campaña del 64. Después, después fue a Cuba y ayudó a formar la primera escuela de cine, cuando preguntó dónde estaban las cámaras, dijeron que en realidad no hay cámaras. Entonces, hizo que construyeron unos tarros con un hoyo para comenzar a enseñar y filmar, fueron las primeras… Bueno, Filmó en Chile este documental, el título está en francés, «L'étrant de la victoire», eh, dura unos 5 o 10 minutos, en fin. Pero más allá de los problemas de derecho, me dijeron, en con impresión no está clara, pero esto es un tren, es una imagen de movimiento que está llegando a una de las estaciones del sur, no sé en cuál, y el niño se está corriendo. Era el tren de la victoria que hubo, el del 58, el de la foto de la portada, y el del 64, que, que es ese. Pero era porque quería dar la idea de un movimiento, la unidad popular o este gobierno fue un proceso que tomó 20 años, entonces la imagen del tren... Era la imagen que podía impregnar un movimiento en ese sentido. El proceso, por supuesto, que en el libro hay más detalles, pero sintetizando la cabeza, ese era otro aspecto del, del tren de la victoria del 64. En Chile es el tercer país del mundo que conoció un gobierno de frente popular. 36 sabemos Francia España. Y el, el año 38, en octubre del 38, gana las elecciones por poco, pero con mayoría absoluta, el Frente Popular de XRC. Fue una experiencia que algo aportó, o sea, no era una experiencia social, o sea, Allende decía muy bien, la izquierda fue la izquierda, o sea, quería humanizar el capitalismo, o alguna conquista social Pero el Frente Popular yo diría que sostuvo una cierta industrialización antes de él. Chile era un país agrícola y minero, Después del Frente Popular era un país, además de eso, era semi-industrial. Y hay también conquistas democráticas. Por ejemplo, el trabajo igual, salario igual para hombres y mujeres se conquista ahí. Las ocho horas de trabajo legales también se conquistan en ese periodo. Pero, por resumirlo así, la izquierda termina mal. El Partido Socialista dividido, el Partido Comunista fuera de la ley, después de González Videla. Y es necesario... La construcción de la unidad popular, yo diría, comienza después de eso, en los años 50, y la gran cronología es esa. En el libro van a encontrar detalles. Lo primero que se unifica son los sindicatos, la CUT. Nace un sindicato único el año 53 que va a desempeñar un rol mayor. el 56 se constituye el Frente de Acción Popular, que es una coalición entre socialistas y comunistas. Y en algunos otros grupos todavía habían dos partidos socialistas, entonces aún estaba dividido. El 57 se reunifica, y el mismo año 57 Allende es por primera vez candidato del FRAP, segunda vez que es candidato a la presidencia, y el 58 se deroga la ley que había ilegalizado al Partido Comunista, lo que es considerable, en ese tiempo en Chile el cuerpo electoral votaban unas 400.000 personas. y las cifras discrepan un poco, pero la gente que se pudo reinscribir en los registros electorales eran del orden de 30 a 40.000, o sea, estamos hablando del 10% del cuerpo electoral, no es poco, que los habían borrado por seguridad y pueden volver a inscribirse el año 58. Y también la izquierda formula un programa que, en mi opinión, va a ser similar. Hay autores que piensan que no, que hay diferencia entre el 58, pero habiéndolo consultado, yo diría las ideas esenciales son esas. Reforma agraria, siendo el latifundio, es un obstáculo fundamental, nacionalización del cobro, es decía, recuperación de las riquezas básicas, incluía también el carbón, el salitre, eh, una posición internacional tercermundista, promoción de la cultura. Y lo que es muy, el año 58 es muy importante en la historia de Chile porque a partir de ese año la izquierda puede ganar la elección, Es el candidata a gobernar. El 52 Allende fue candidato, pero en realidad no tenía posibilidades. En cambio, el 58 sí las tenía, y, y casi. Eh, bueno. Entonces, eh, el resultado de las elecciones del 58 fue ese. Gana el candidato de derecha, Jorge Alessandri. La, la, los resultados los tienen ahí. Y bueno, hay el candidato Allende, Frey, que con eso surge la democracia cristiana también como un gran partido. Es El otro hecho, más 20%. Partido Radical baja, pero el último de los candidatos, Antonio Zamorano, era el cura de Catapilco. Catapilco es una localidad que está cerca de Zapallar. Eso no, no. Zapallar para los, yo creo, no sé si todos son chilenos acá, pero es un balneario aristocrático. Esto está justo al lado. Y eh, Catapilco present, se presentó como un candidato popular. Llegaba en un burro a la eh, Hoy día se sabe, y hay pruebas documentales, que fue una maniobra de la derecha para restarle de votos Allende. Y ya, ahí está, está justo, casi la, la, la diferencia. Entonces, Allende no gana a causa de esa maniobra. Además, yo examinando, es en la elección que han habido más blancos y nulos. Ahora, es la primera elección donde se vota con la actual papeleta, con la cédula única. Porque antes lo, las papeletas las imprimía cada partido lo que se prestaba para mucho fraude. Pero pese a eso, y según Garcés, que conoció a Allende de cerca, dice que él cree que hubo fraude, pero no tenía las pruebas, así que no lo hizo. Pero la verdad es verdad que los cuatro primeros cómputos iban ganando, y ahí hubo un temblor con corte de electricidad, y en el quinto apareció ganando Alessandro. Ahora, dice que fue por llegar, llegaron los votos de las mujeres, que llegaban más tarde y las mujeres eran más conservadoras, cierto, votaban diferentes, pero en fin. Ese fue el resultado de esa elección, pero lo importante es que la izquierda casi gana y a partir de entonces puede ganar, lo sabe la izquierda y también lo sabe la derecha. Y eso significa que a partir de entonces lo que va a motivar a la derecha va a ser el miedo a que gane la izquierda. Yo diría para ser su principal, el, el elemento que va a explicar su comportamiento y ese miedo se multiplica porque cuatro meses después, yo diría lo inesperado, eh, Fidel Castro entra en la habana del el, el 59, la revolución Entonces, además que en Chile la izquierda casi ganó, hay una revolución eh, social profunda en América Latina, lo que multiplica los miedos y eso hace que las políticas de Estados Unidos cambien. A partir de entonces, la política de Estados Unidos es evitar otra Cuba. Después, vamos. Ahora, a partir de entonces, digamos, se entra en el proceso que, que es un torrente de luchas sociales, que hay muchos indicios, yo diría que hay casi una conjunción de elementos favorables a lo que va a ser la victoria de Allende del 70, Si sí. tú, Por ejemplo, el aumento de trabajadores organizados de huelgas y de duración de las huelgas aumenta año por año. Eh, la democracia cristiana, con los votos de la izquierda, aprobó una ley de sindicalización campesina. Hasta entonces, el derecho fundamental a la asociación estaba prohibido para los campesinos. Se pueden organizar y en tres años pasan de casi cero a ciento, casi 140.000 campesinos organizados, con las primeras tomas de fundo. Se multiplican las tomas de terreno, que era una forma de lucha de los pobres de la ciudad. Las reformas universitarias, todo esto en el libro hay un capítulo para cada cosa, pero las reformas de cada una de las universidades, en fin, pero pidiendo más democracia y más participación social. Y también los primeros pasos en la emancipación de la mujer. Quiero, me parece interesante, en el libro está reivindicada esta doctora, Tehualda Monreal, que es la mujer que introdujo la contracepción en Chile. Era una médica, militante comunista, pero que consiguió dinero, me parece, de una fundación Rockefeller, para hacer una gran investigación, estoy hablando del año 61, 62, donde asistentes sociales fueron sistemáticamente hogares de todos los sectores sociales, preguntarle señora, ¿cuántos abortos se ha hecho? Porque el aborto era el sistema, hoy día esa pregunta no se puede hacer, porque la gente, se... en cambio en ese entonces sí, era, era, no era vergonzoso, era el método de contracepción usado eh, y generalizado. Y se dan cuenta que eh, la principal causa de la muerte de mujeres en medio hospitalario, un tercio de las mujeres en medio hospitalario, morían por abortos mal hechos. Entonces, dice, hay que introducir el método de eh, contracepción. La Iglesia no se opuso, pero le cambió el término y se le puso planificación familiar. Pero en el fondo era la víctima la píldora anticonceptiva, que pasó y fue uno de los... Eh, hay, hay un libro de, de Carlos Molina, quien fue el subsecretario de, de Salud en el gobierno de Allende, eh, donde reivindica este personaje que me parece interesante. Hay también un boom en el terreno cultural. Está muy largo, pero para citar eh, la nueva canción. La nueva canción es un movimiento que al principio quiere recuperar eh, el folclore popular. ¿Qué pasa? Que en esos años, los años 50, llega el receptor de radio a los hogares populares. Y en los primeros tiempos se escuchan valses peruanos, música mexicana, pero después hay un boom del inglés. así, Llegó la música rock. Incluso estaba de moda. Eh, Patricio Enrique se puso Pat Henry. Eh, en fin, los hermanos Carrasco eran The Twins Car. Eh, eh, y. Había una amenaza para eh, la música que se transmitía en el campo de generación en generación. Entonces, es un movimiento que va a recuperar esa música. Violeta Parra, Margot Loyola hacen esencialmente eso. Pero después de eso, ese movimiento, yo diría que se debía, entre que que dicen, la recuperamos, la publicamos y ya. Y los que dicen, hacemos eso, pero además seguimos componiendo en ese estilo. Y por supuesto, eso va a ser el folclore, va a identificar a la izquierda en ese periodo. Eh, la nueva canción, están los, los hermanos Parra, pero hay muchos más en el sentido. Algo similar ocurre en el cine. Hasta los años, antes casi todo llegado de Hollywood, pero hay muchos diciendo tenemos que crear nuestro cine que <coughs> es impregnado de nuestra realidad nacional. Y hay cuatro grandes nombres, a ¿eh? los que están ahí, Aldo Francia, Miguel Litín, Raúl Ruiz y el Herbios Sotio. Les puse tres filmes que son los que a mí me gustan de esa época, un poco gusto personal, pero yo creo que son los que marcaron esa época. Lo mismo en el teatro: se crean obras de teatro que buscan interpretar la, la realidad nacional. Entonces, además de estos movimientos sociales, hay un movimiento cultural un poco mostrarles los films de los cines ahí, hasta Aldo Francia cuando hizo Valparaíso paraíso mi amor, y Litín, cuando está preparando El Chacal de Nago el Toro, que es yo creo que el sumum del, del nuevo cine, en mi opinión, está en YouTube, ¿eh? lo pueden ver si no lo han visto, pero es una de las mejores películas de la, de la época. Eso también, y en el plano teórico. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que hubo un golpe de Estado en Brasil en el año 64 y llegan muchos intelectuales brasileños exilados a Chile, al gobierno de Frey, Pablo Freire, Fernando Enrique Cardoso, el futuro y otros. Eh. Y llegan, siguiendo un personaje que lo voy a describir más tarde, el cura Beckemans, eh, pero llegan también intelectuales europeos. La cuestión es que Chile se transforma en las frases de Matelar, que fue uno de los que llegan, era un sistema intelectual cosmopolito. ¿sí? sobre todo los centros de investigación de Santiago están ahí enumerados, eh, la Flaxo, el Ceso, en fin, eh, se comienza a gestar lo que va a ser la teoría de la dependencia. Un amigo en Chile me dijo, eso lo tienes que explicar con peras y manzanas, porque hoy día nadie sabe lo que es, la teoría de la dependencia. Ahora, ¿cómo explicar con peras y manzanas la teoría de la dependencia? Yo diría que hasta el gobierno demócrata cristiano era un gobierno que se podía calificar de desarrollista. Desarrollismo era una tendencia que decía, eh, somos productores de materia prima y hay que crear industria. La teoría de la dependencia decir, eso es cierto, pero no basta. Hay que crear industria, sí pero somos un país dependiente en varios planos. En el plano cultural, Hollywood, la música que nos llega, en fin, en el plano militar, todo prácticamente el ejército está encuadrado por el Pentágono, en planos ideológicos, los pensadores, entonces, eh, tiene que haber una emancipación, no solo económica, sino que también en otros niveles de pensamiento, y esa teoría va a ser la que se va a desarrollar en Santiago en esa época, y eh, yo creo que Welí bueno, estuvo implicado en eso. Sí. Sí. Eh, se va a desarrollar en Santiago en esa época y va a ser eh, va a alimentar o sea van a hacer en el va a modernizar el programa de la unidad popular en relación a las candidaturas anteriores. Esa bueno fue una de las lecturas que marcaron la época, como leer el pato Donald de Dorfman y Matelar era una crítica a los cómics norteamericanos, cómo vehiculaban un proyecto de sociedad. Ese material que lo escribieron en 15 días. pues Y esa es una pequeña... Las venas abiertas apareció el año 71. Pero es, yo diría que uno de los libros también, porque había una tendencia ideológica que marcó la, la época. Era, esa era la, la primera edición de, de Galeano. Y por supuesto, eh, la Unidad Popular también en un proceso de, de, de transformación política. Aquí simplemente lo esbozo. En el libro está más detallado eh, esos, Eran los principales dirigentes Donde aparece Allende con los líderes del Partido Socialista Luis Fernando Luengo Y después va a ser del Partido Social Demócrata Y hizo una proclamación de Allende Donde está Luis Corbalán, Neruda, en fin Pero, ¿cuáles son las novedades? En el fondo, hasta ahora, el FRAP Eran comunistas, socialistas y otros pequeños grupos El problema es que eh, Comunistas y socialistas y otros pequeños grupos no daba para elegir un presidente. Pero si se sumaban los radicales, sí. Eso eran aritméticas puras. Ahora, convenía políticamente que la izquierda saliera con el Partido Radical, gran debate de la época. Y hay una parte del Partido Socialista que dice que no quiera su gran teórico Raúl Ampuero. Raúl Ampuero era el hombre eh, de referencia del Partido Socialista. Muy apreciado en la izquierda, yo. Un par de veces conversé con Bolodia Teitel y me dijo: él lo sacó de la corrupción en el periodo de Iván. Eh, pero él estaba opuesto, diciendo la alianza con los radicales nos va a, va, a ser, va a limitar las reivindicaciones de la izquierda y eso va a desmovilizar. Pero por otro lado, el Partido Radical, que está dirigido por Alberto Valcha, que después va a tener otra evolución, pero va a ser el jefe de, de la evolución del, del Partido Radical del Alberto Walsh, un economista, por ejemplo, justificaba el muro de Berlín por razones económicas, porque habíamos monedas diferentes. Y es el que va a iniciar la aproximación del partido radical que había gobernado con Alessandri, eh, que había votado a favor de la chilenización del cobre, comienza a ponerse a la izquierda y el primer gesto es votar por Allende a la presidencia del Senado. Fines del año 66. Entonces, yo diría que eso coincide, se va del Partido Socialista una fracción que se va a llamar Unión Socialista Popular, que se oponía a, a, la, a la unión con los radicales, y los, el Partido Radical comienza a aproximarse a la izquierda. Eso se va a concretar en la constitución de la Unidad Popular del año 69. Y además surgen los movimientos nuevos, el MIR, esencialmente identificado con la Revolución Cubana y el Guevarismo, eh, escéptico en relación a las elecciones, y el mapo que se va a desprender de la democracia cristiana en el año 69, insatisfecho porque no se habían hecho las reformas sociales que se habían prometido. Esas son las grandes novedades políticas de la, de la época. Hay también un aspecto internacional que es importante destacarlo. En muchos libros de la época dice Salvador Allende fue presidente de OLAS, Organización Latinoamericana en Solidaridad. No es así. Allende nunca fue presidente de Olas y dudo que Olas haya tenido un presidente lógico. en fuentes de derecha y de izquierda se repite Esto, esta historia comienza antes cuando se reúne en La Habana eh, a comienzos del año 60, enero del 66 la conferencia tricontinental la tricontinental era una continuación del movimiento tercermundista, comenzado en Bandung, seguido después en la constitución del movimiento de los países no alineados en Yugoslavia, y en el fondo en Cuba buscan que converjan las luchas del tercer mundo con los países socialistas de la época, y organizan esta gran reunión a la que va una delegación chilena. Les recuerdo que poco después fue la matanza del de Salvador en Chile, y Frey en cadena nacional dice que esto fue lo que decidieron en La Habana, en la tricontinental, le echó la culpa a los... Bueno, pero se hizo esta... Y efectivamente Allende encabezó la delegación chilena a la tricontinental era mitad socialista, mitad comunista eran seis y, el, eh, y ahí él propone pero tenemos que crear una subsección latinoamericana puesto que existía una asiática y otra africana y le ponen un nombre un poco provocador, OLAS en el doble sentido, Organización Latinoamericana de Solidaridad ahora, esta se va a reunir también en La Habana en julio del 67 en julio del 67 hay guerrilla en unos varios países de América Latina. Había guerrilla en Guatemala, eh, en Nicaragua, en Colombia, ciertamente, en Venezuela todavía quedaba algo, y está, todavía estaba la guerrilla de Che Guevara en Bolivia, muere poco después, en fin. y habían proyectos de hacer guerrilla en otros países. Entonces, en, en, en OLAS, en el fondo, la mayoría de los representados son movimientos guerrilleros, que querían que OLAS fuera una especie de Estado Mayor de la lucha armada en América Latina. A esto se opone la delegación uruguaya y chilena, que era donde la izquierda tenía esperanzas de ganar elecciones. Entonces, el asunto es tenemos que hacer solidaridad, compartir información, pero no un Estado Mayor de ese tipo. Y finalmente, estos dos países no suscriben el acuerdo. El acuerdo de Ola fue un acuerdo diciendo eh, el deber de todo revolucionario de hacer la revolución y esta se hace a través de la lucha armada, o sea, iba en el sentido de, eh, de impulsar la guerrilla. Pero el, el concepto de, de Allende era no eh, intercambio de información, solidaridad, en fin, ese tipo, pero sin... Eh, todo. Regresan a Chile y en realidad Olas se reunió una vez y después nunca más se supo. Eh, la, la sección chilena de Olas, en el local del Partido Socialista. Pero el escándalo de que el presidente del Senado que se estaba reuniendo con los guerrilleros de Guatemala, con los guerrilleros de Venezuela, con los de Colombia, con los de... ¿Cómo es posible? Eh, la izquierda presenta una moción de censura contra el presidente del Senado. E incluso piden que le legalicen. Frey dice que es una traición, que está totalmente en contra, pero que él no está por sancionar ideas. Mientras no hay un hecho, eh, no se puede sancionar. Y eh, hay un, eh, un gran debate en la televisión, porque esto pone en cuestión la posible candidatura de Allende, yo diría que fue uno de los primeros grandes foros por la televisión donde esté Allende frente a los cinco editorialistas de los diarios que le tiraban eh, Silvio Espejo del Mercurio eh, Abel Valdés del diario Ilustrado, el diario conservador Claudio Rego de La Nación Siqueiro de La Segunda, y me falta uno pero eran, eran cinco eh, y se defiende brillantemente Editora. ahora, se defiende de una acusación anterior porque si bien eh, Allende no ha no las guerrillas, en febrero del 68 se presentan en la frontera chilena, en el norte, los tres sobrevivientes de la guerrilla de Che Él es, es uno de ellos. Y piden asilo. El gobierno está incómodo y Allende parte y los acompaña durante toda su estadía en Chile. Y había un problema porque, claro, el destino era enviarlos a Cuba pero los tres países fronterizos de Chile dicen que no permiten que un avión con los guerrilleros sobrevuele ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina. La solución la encontró Widow, que fue el padre de Isabel Allende, la escritora, que trabajaba en la Cancillería, y dice que en realidad, más o menos, Chile limita con Francia, la Isla de Pascua con Tahití. Entonces, por ahí podría haber una solución. Eh, y efectivamente así lo hizo, y Allende los acompaña hasta la Isla de Pascua, donde los fue a buscar el cónsul, el... Un embajador francés y se lo llevan de Tahití y de ahí el avión sigue sobre a la Unión Soviética, Europa y Cuba. Y de esa forma llegaron los guerrilleros a Cuba. Y asume haberlos acompañado, decía, yo puedo no estar de acuerdo, pero quería darles una presencia humana después de todo lo que vivieron, estuvieron meses escondiéndose y avanzando de noche, en fin. Eh, y logró eh, brillantemente, incluso defender la solidaridad con los tres guerrilleros que que llegaron a Cuba de esa manera. Ese, yo diría, es un elemento importante en, el, en política internacional. Ahora, en cuanto al pensamiento, o sea, la novedad que se da, yo creo que uno de los mejores textos de Allende es la entrevista que le hizo Regis de o, Regis de Bré sale de la prisión en Bolivia el 24 de diciembre del 70 y se reúne con Allende, me parece, que el 4 o 5 de enero del 71, o sea, diez días después, en el, ahí están en el Palacio de Viña. Eh, y yo creo que eso es esencial porque eh, Debreu le pregunta ¿cuándo los trabajadores van a conquistar el poder? Finalmente? y la respuesta es esa en el fondo cuando el hierro sea nuestro el salitre sea nuestro, el cobre sea nuestro o sea Allende lo ve como la socialización de las grandes riquezas en fin, eh, que existe el área de economía eso lo ve como una definición de socialismo y otra Elemento que yo encontré particularmente interesante es un discurso de Allende, que ahora es conocido, ante la gran logia de Santiago en abril del 70. Dice: Se dirige al venerable maestro, por supuesto, el año 38, hermanos, luchábamos por ser la izquierda del régimen capitalista. Hoy día queremos sustituir el régimen capitalista. O sea, esa era la, la definición de izquierda. Y queremos crear un, un humanismo socialista en ¿no? la. Esos eran, yo diría, que son los extractos más importantes, y no se destacan suficientemente. Hay muchas conmemoraciones de Allende gran demócrata, gran humanista, pero que quería sustituir el régimen capitalista se dice menos. En conclusión, para esta primera etapa, el, el año 58, Allende II, a causa de la maniobra Catapico. el año 64, que me lo salte ahora en el libro está, por supuesto, eh, le, la... La derecha y la democracia cristiana se unifican. La derecha piensa que Allende va a ganar, y iba a ganar. ¿eh? Si, no, si van a tres, ganaba Allende. Pero eh, la derecha retira su candidatura y finalmente se unifican en torno a Frey, lo que permite que Frey gane la elección. Y además interviene, un, por primera vez, una gran campaña del terror. <coughs> Juana Castro, la hermana de Fidel, va a Brasil y desde Brasil, en Brasil el 64, después que el golpe de Estado, hoy decía hace pocos meses, no vio ningún prisionero en Brasil, pero manda un mensaje a los chilenos que no voten por Allende, porque va a haber muchos. Eh, ella, Juana Castro, que aún vive, escribió su memoria, 2006 me parece, eh, y ella reconoció que fue reclutada por la CIA un poco antes de eso, en México, hicieron el contacto del nombre de la gente que, que, que lo reclutó. Y todo. Y el 70 hay una situación nueva, o sea, el aluvión de luchas sociales estales, que no es que no quieran, no pueden repetir la maniobra del 64 de hacer un bloque contrayente. Y en una elección a tres, efectivamente, la izquierda podía ganar y ganó la, la elección. Ahora, en el libro, en el primer volumen, en el que todavía estamos, en realidad, esta era la segunda parte, comienzo por lo que es la primera, porque hemos hablado varias veces de Chile, país laboratorio, yo lo, lo he hecho varias veces, y es cierto, fue el país laboratorio del neoliberalismo, fue el país laboratorio de esto, el primer intento de socialismo democrático, pero antes de eso fue el laboratorio de la llamada revolución en libertad, o sea, hacer reformas sociales, pero para pre prevenir la llegada de la izquierda. Una de las cosas que hablo en, en, en el libro, por ejemplo, es el Plan Camelot. El Plan Camelot 65 era un proyecto de Estados Unidos ya de eh, influenciar a los militares chilenos para que comenzaran a pensar en un golpe de Estado. 65. Pero les cuento esto porque eh, una vez en Chile me, una persona que leyó el libro me dijo «Oye, yo leí una novela muy buena, yo no sabía que era verdad». Ay, yo le dije «A ver, préstame la novela». Y efectivamente es una novela que se llama Plan Cameron, del director de la, de la, de la actual editorial Seibo Ya me voy a cortar del nombre. Pero este eh, lo describe inventó un par de personajes, pero si no es un libro de historia. Está, está perfectamente diseñado y muy bien escrito. Eh, pero dice, efectivamente, Ralph Dungan, que es el personaje que ven ahí, el embajador de Estados Unidos, Frank, era una personalidad mayor del Partido Demócrata de Estados Unidos. O sea, podría haber sido ministro de Kennedy, en fin. Eh, y sin embargo lo mandan de embajador a Chile. ¿Qué sentido tenía mandar una personalidad mayor a un país de 10 millones de habitantes con un peso económico... Poco significativo, con un ejército con armas de otra época, o sea, muy afectado. ¿Qué sentido tenía enviar en una persona? Y bien, que Estados Unidos van a querer hacer de Chile, en el fondo, una vitrina contra Fidel Castro. Y la importancia del gobierno demócrata cristiano es que quieren aparecer como las reformas preventivas alternativas a Cuba. Y para eso mandan esta personalidad mayor, o sea, se trata de apoyarlo, de incrementarlo. ¿Qué pasa? Que en, eh, cuando es la Revolución Cubana, y ustedes saben poco después que eh, Kennedy gana la, la presidencia, Kennedy quiere a esto darle una orientación, decir, no podemos solamente apoyar a los conservadores en América Latina, porque esto son muy brutos, son unos latifundistas, van a hacer que los campesinos apoyen guerrillas, como lo hicieron en Cuba. Y además Kennedy tiene una gran desconfianza de la CIA porque lo informó mal. Entonces eh, la CIA le dijo en Cuba invada Cuba, que va a caer Fidel Castro y invadió Cuba y pasó lo contrario. Entonces Kennedy quiere hacer servicios de inteligencia que con mucha antropología, estudie, con mucha sociología, las, estudien las sociedades para saber exactamente qué, en qué posición está cada uno. El plan Camelot era esto, era un estudio sociológico de la sociedad chilena para ver cuándo iban a apoyar un golpe de Estado. Pero era con mucha sociología y economía. Bueno, este plan Camelot el... Eh, uno de los personajes Dunga, de Ralph Dunga, que el New York Times dice que el primer embajador de Estados Unidos criticado por la derecha, porque era ferviente partidario de la reforma agraria, y de cambios sociales, y iba a hacer trabajo voluntario los domingos. Ahí está. O sea, él quería en reformas preventivas, hay que hacer reforma agraria, hay que hacer la política que se vea en la promoción popular, para evitar que los de abajo se tornen hacia el comunismo. Y esa experiencia se hace en, a gran escala en Chile, tomando el ejemplo de Italia. Italia era el país parecido, porque en Italia había un gran partido comunista, resistencia a la guerra, y resulta que eh, a partir del año 48, ayudada por la CIA, por Colby, que estuvo ahí, la democracia cristiana gana una, una elección que la podrían haber ganado los comunistas. Y a partir de entonces, pese a ser grande el partido comunista, no gobierna en Italia hasta esos años. Entonces dicen, ¿por qué? Pero ahí no pudimos apoyar conservadores. Había que hacer seguridad social, había que hacer reformas. Entonces, esta era la mejor vía y esta es una sociedad parecida a la chilena, donde hay una izquierda muy fuerte. Entonces, hay que hacer reformas para competir con la izquierda en ese terreno. Y buscan hacer del gobierno de Frey la alternativa, como decía a Fidel Castro. La revolución en libertad. El personaje clave acá va a ser un sacerdote belga. Roger Beckemans, encontré esas dos fotos de él. Eh, Roger Beckemans era un jesuita, eh, flamenco de origen, hablaba flamenco y francés, muy dotado para los idiomas, hizo su tesis en alemán, aprendió italiano con la iglesia, hablaba latín, los que lo conocían, yo no lo conocía, pero conozco muchos belgas que lo conocían, su inglés era perfecto, pero no hablaba español. Eh, pero los jesuitas dijeron, es la persona que tiene que ir en el fondo a sustituir al padre Alberto Hurtado, porque es especialista en marxismo, muy anticomunista, eh, pero buen conocedor del marxismo y de la historia de Chile, y especialista en cambios sociales. Y en el fondo, Beckemans llega a Chile el año 57, el mismo año que se funda la democracia cristiana. Recuerdo que ahí se fusiona la falange con el Partido Conservador Social Cristiano y forman la democracia cristiana y yo diría que va a ser el que alimentó teóricamente la democracia cristiana. Fue él que inventó el eslogan Revolución en Libertad, aprendió español muy rápido en España y se fue a Chile. Y eh, él va a hacer un estudio de la sociedad chilena y este es su diagnóstico. Va a inventar lo que se llama la teoría de la marginalidad. Es Chile son 10 millones de habitantes y de esos 10 millones, casi la mitad, cuatro y medio, son marginales. Y cuando él dice, digo marginales, son pobres. Pero no solo pobres, son más que eso. O sea, no están en contacto, no están en condiciones de incidir sobre las autoridades, de acceder a la salud, de acceder correctamente a la educación, de tener contacto con las autoridades, que sea, es un submundo. Entonces, lo que se trata es de organizar este sector y ganarlo para nuestro proyecto. Y para hacer eso, tenemos que hacer la promoción popular. La promoción popular era una política donde varios ministerios, en el fondo, tenía el Ministerio de Salud, tenía que crear policlínicos, el sistema de viviendas tenía que ser algún tipo de viviendas, en fin, crear elementos en los barrios populares que si bien no iban a traer bienestar, pero por lo menos fueran progresos mínimos que permitieran organizar a la gente. Que eso va a ser apoyado por la derecha de la democracia cristiana. Uno de ellos, es el que está ahí, es eh, Sergio Zapretó, que va a ser después el ministro de Defensa de Frey, y golpista, lo vamos a ver inmediatamente después. Y el otro es el eh, que va a ser el primer presidente de la CUPROCH, que es una organización creada para desestabilizar allá Pero antes de eso, ambos fueron colaboradores fueron íntimos de Beckermans en su proyecto de promoción popular. Yo diría que fue el extranjero que tuvo más influencia en Chile, fue el fundador de la Escuela de Sociología de la Católica de Santiago, de un instituto que se llamaba el DSEAL, y es el padre espiritual, y más que espiritual, del programa de Frey del 64, del Libro Sur. O sea, el programa de reformas de ese tipo. Después, por la, la petite histoire, digamos, terminó peleado con Frey, ¿eh? porque decían que quería ser como el poder detrás del trono, y en un momento Frey le dijo, ya no venga más a la moneda. Pero... Eh, y el embajador de Estados Unidos, después de Dungan, fue Edward Corrie, Corri en una conferencia en el CEP, que es un centro de derecha en Chile, dice que Beckman llegó, poco después de la elección de Allende, llegó corriendo a la, a la embajada y le dice, me quieren matar. Y ahí los de derecha, oh, sé que lo querían matar. No, dice, Corri, yo no vi a nadie detrás de él, pero es lo que él me dijo. Entonces quería que lo saque de Chile inmediatamente. Y Corri le dice, pero usted conoce gente de la CIA. Sí, dice, pero no harán nada por mí. Bueno, dice, tomó un teléfono, llamó a la embajada de Colombia, y le dice ¿con cuánta gente quiere salir? con dos personas ya le dice al embajador de Colombia ¿puede darme tres visas para Colombia? y partió Beckermans a Colombia donde creó un centro de investigación contra la teología de la liberación pero ya esa es otra historia pero que incidió mucho en los dos papas el siguiente y Beckermans volvió a Chile en el 2000 él dice, no sé si es verdad que Pinochet no lo quiso dejar volver que Pinochet dijo no, va a ser un problema más que se quede en Colombia y vuelve el año 2000 y murió el 2006 en un hogar de jesuitas viejos en él. Hubo, dio una sola entrevista que se le hizo en Argentina, que la, que la pude consultar, está en un libro publicado por Lombard. Eh, y después me imagino que los jesuitas le habrán exigido silencio a condición de estar ahí pero eh, fue un personaje mayor en los años 60, que captó una cantidad de recursos, y tenía una habilidad para conseguir dinero, o sea, del Vaticano, de la monarquía holandesa, de la monarquía belga, de la democracia cristiana alemana, y de la Casa Blanca. Se reunió con los dos Kennedy y cons consiguió incluso fondos reservados. O sea, el proyecto de Beckermans, pero fue financiado con millones de dólares. O sea, según Joan Garcés, manejaban unos 400 millones de dólares, eh, perdón, 40 millones de dólares por año. En, en su época de Gloria. Yo digo, fue, es el personaje más influyente de, de esa época. El gobierno de C, eh, en el fondo, que eso está en el libro y sobre temas mayores, se divide en tres tendencias, que en realidad eran dos. Eh, la de C, para entenderla bien, y es muy importante entenderla bien, es un partido controlado por Frey, pero Frey tiene un equipo aparte de la DC. Y en todos los documentos desclasificados que voy a comentar después dice le enviamos dinero a Estados Unidos a la democracia cristiana. Pero ese dinero nunca lo recibió la directiva del partido democracia cristiana oficialmente. Yo entrevisté a Benjamín Prado, quien fue presidente, murió hace un par de meses, quien fue presidente de la democracia cristiana en el momento de la elección presidencial. Y entrevisté también a Renan Fuentealba. Eh, ya estaba viejito, no sé si se acordaba, a los 99 años, murió también hace poco. Eh, pero ambos dicen, no, yo nunca vi pasar un dólar. Sí, algo me llegaron, rumores de dineros extranjeros, pero yo no los vi. Pienso razonablemente que eran honestos en, en ese sentido, sobre todo el primero, que está Prado, pero, el, eh, pero los dineros llegaban. Entonces, esos dineros no llegaban a la democracia cristiana, le llegaban a Frey y al equipo. La democracia cristiana es un partido que era controlado por un equipo de Frey que controlaba los recursos y podía cooptar gente, hacer carreras, financiar centros de investigación. En fin. eh, y en el fondo la historia es del freísmo controlándola. Y eso, eso está bien de, eh, desarrollado en el libro. Está, por, por ejemplo, las ayudas italianas se las entregaban mano a mano a Frey. Y la persona que lo hizo fue entrevistado por un historiador italiano eh, que lo, lo revela de esa forma después de tres años en el fondo hay eh, en la democracia cristiana un ala derecha que quiere en cierto sentido detener habían hecho la reforma agraria la sindicalización campesina y un ala derecha que quiere detener basta y un ala izquierda que quiere decir no, queremos un país radicalmente diferente entonces hay una división en esto y lo que ven ahí es la de izquierda, pero habían en eso dos alas, lo que va a ser el Mapu y la izquierda cristiana. Los rebeldes, que es el futuro Mapu, pero la diferencia es más bien sociológica. Los rebeldes eran, vienen de familias católicas, pero eran agnósticos. En cambio, los de la izquierda cristiana, el nombre está bien puesto, eran muy de izquierda y muy cristianos. Eran creyentes, con actividades en cada una de sus parroquias. Entonces, la democracia cristiana ya está dividida en esas corrientes, y va a entrar, eh, hay otro elemento importante, quizás, antes de eso concluyo que el, el, la democracia cristiana finalmente se, se, se va a exigir por ese motivo. Pero también hay otro elemento importante que ha sido menos considerado, que es la reorganización de la derecha. La derecha chilena hasta entonces era un gran partido liberal y un gran partido conservador, hablo hasta el año 65, que eran partidos en los años 50 del orden del 15-20%, y a veces llegaron a ser el primer partido en determinado momento, con 21% cosas Pero el año 65, después que sale Frey, tiene una baja radical. Los dos juntos llegan a 13%, lo que era una catástrofe para la derecha. Era, se parece a lo que pasó hace 3-4 años, cuando bajaron mucho, pero la historia no fue la misma. Y resulta que la derecha, si sigue así, muere usted. entonces tienen que reunificarse, primero por motivos aritméticos. Un solo partido va a elegir más parlamentarios que dos partidos diferentes. Pero no solo aritmético. Eh, va a cambiar también el contenido de la derecha, porque a esa coalición de liberales y conservadores llega un tercer componente, que era un partido que se llamaba Acción Nacional, que lo dirigía ese Jorge Prat Echaurre, nieto del gran héroe chileno de la guerra contra Perú y Bolivia. Entonces tenía... Jorge Prat era fascista en el sentido corporatista. Ahora, no tanto fascista imitador de Hitler y Mussolini, pero sí admirador de Franco y, sobre todo, admirador de Oliveira Salazar, el dictador portugués. Era su modelo. O sea, era más bien, por llamarlo así, los fascismos ibéricos. Quería una sociedad organizada en corporaciones. Pero, por ejemplo, estaban por la integración de América Latina. Y, por supuesto, que eran profundamente anticomunistas o anti-izquierda, que los consideraban agentes extranjeros, que la nación tenía que apartarlo. Esa tendencia eh, Acción Nacional se presentaron a las elecciones parlamentarias del 65 y obtuvieron 0,6%, 0 cero diputados, 0 senadores. Van también a la fusión y entran al Partido Nacional y extrañamente van a controlar los puestos directivos. No sé, yo no he investigado a fondo qué hace que no sean tanto liberales y conservadores, sino que sean estos de la Acción Nacional. Que controlan el nuevo, o por lo menos no sé si decir controlan, pero son determinantes en el nuevo partido de derecha. Y hasta entonces conservadores y liberales no eran fundamentalmente golpistas, eran dominantes. Pero a partir de ahí, en este nuevo partido de derecha, la derecha comienza a mirar hacia los cuarteles. 65. Eh, Influenciado, ahora este tipo después se sale del partido y muere de un infarto el año 71, cuando ya estaba preparando golpes de Estado contra Yemen, cincuenta y tantos años, muere relativamente joven, pero que era el gran teórico de, de lo que fue el, el fascismo chileno. Pero el nuevo partido de la derecha queda impregnado de esto, y esto se va a empalmar con tendencias que existían en las Fuerzas Armadas, que en el libro de desarrollo, la línea recta que existió en, en tiempos de Ibañez, que eran tendencias también influenciadas ideológicamente por Trump querían una sociedad integradora eran muy franquistas y muy admiradores de Salazar pero con este partido digamos hay un partido político que los apoya entonces comienzan a surgir por primera vez líderes militares golpistas y es un elemento importante porque eh, contra Fray Montialba, todavía no habla Allende hubo cuatro asonadas, cuatro intentos de golpe uno que pasó al acto pero los otros existieron, por lo menos en proyecto. Entonces, uno de los elementos que explica el viraje a la derecha de Frey, esto me lo explicó muy bien Luis Badilla, que fue un dirigente de la izquierda cristiana en Rojo, era que tenía un golpe. Dice que muchas veces le dijo el, para el tanquetazo que vamos a ver, ¿ustedes saben cuál es la única barrera entre la moneda y el regimiento Tangna? ¿No? El semáforo que está ahí en la esquina. Entonces, el primero que pasa al acto justamente es el general Bioque dijo esto que era una reivindicación para comprar más armas y subir los salarios de los militares que eran bajos pero no tanto, como decían ¿eh? hay varios estudios comparativos y eh, bueno o esa la manifestación popular contra el golpe pero en los primeros intentos de juicio hay apoyos militares a esto es minoritario y los intentos de golpe fueron todos en esa época eh, detectados por los servicios de inteligencia del ejército que funcionaban este es un segundo intento de golpe en de Semana Santa, del 10, marzo del 70, donde hubo un tal general Gamboa, que está ahí, Gamboa fue el de la represión del 2 de abril del 57, que ya era un general en retiro, pero conecta a otros en activo y los tipos, y no, un golpe de estado que era de psicópata, ¿no? O sea, los, ese no era asesorado por la CIA, porque realmente era una locura mayor no pero lo intentaron, o sea, hubo un proyecto, fueron detenidos, fue detectado por el ejército. Y cuando van a juzgar a BIO hay una manifestación de militares en uniforme en los tribunales, esa es una foto. Entonces comienzan a haber síntomas ya, y todo esto antes de Allende, antes de la Unidad Popular. Y un último elemento de ese periodo es la radicalización de la derecha se torna violenta, y son las primeras reacciones contra la reforma agraria. Esa secuencia de fotos la tomó la revista Vega, pero la encuentro extraordinaria, porque hay un primer muerto en la Reforma Agraria que es un demócrata cristiano, el director de la Cora de Linares, de Linares una ciudad en el sur de Chile, Hernán Mej. Eh, en el fondo, un fondo que había sido expropiado, había que tomar posesión, y en el momento de la toma de posesión están los propietarios que están ahí, carabineros que no hicieron gran cosa, y una milicia de los propietarios, que eran lúmpenes o, o, o, o campesinos, que, que, que, que los, los los apoyaron, no sé por qué, si les pagaron o tenían otra motivación. La cuestión es que, después de, de muchas discusiones, se fuerza la puerta y entra en y en está ahí, y uno de esos campesinos se desliza y le da un garrotazo en la cabeza. Esa foto es después del garrotazo, y va a morir dos tres horas después en el hospital de, de Linares. Entonces, hay un primer mártir de, de la reforma agraria y hubo varias tomas violentas de, de carreteras, o sea, la derecha... Eh, comienzan a ver las primeras reacciones violentas en ese sentido. Y viene la campaña del 70 con una segunda campaña del terror, que aparecieron muchos afiches con eso. Seleccioné dos que me parecieron particulares porque hay un tanque soviético frente a la moneda, diciendo en que tampoco, en fin, van a haber tanques, pero no soviéticos. Y dicen que van a haber desaparecidos cuando triunfe el marxismo sin comentarios, eh, pero eso era lo que decía la, la, la campaña del terror, que no tuvo el mismo efecto del 64, porque la izquierda fue más agresiva, fue, bueno, todo eso está explicado en el libro, hubo una especie de acción comando de la juventud comunista, donde encontraron la maleta, donde financiaban los documentos y eso fue publicado, hubo una comisión de encuesta parlamentaria que la presidió Bernardo Leighton, en fin, y hay algunos signos de quién financiaba la, la segunda campaña del terror que hay en Chile que yo creo que algún efecto tuvo, pero no suficiente para, para definir la, la elección. Eso es, en síntesis, lo que plantea el primer tomo. O sea, por supuesto que está descrita la campaña electoral y el resultado, los debates en la televisión, pero bueno, no se puede hablar de todo en las presentaciones. Y paso, esto es más corto, a hablar inmediatamente del segundo volumen, la portada está ahí, ese es el, el día siguiente de la elección, cuando Tomich fue a, a felicitar a Allende por su victoria. Eh, que en ese periodo, es un periodo muy corto, de 60 días, pero fueron extremadamente intensos, eh, y que lo basó en buena parte en la lectura de los documentos de clasificado. Es importante leerlo. Están en Internet, el acceso no tiene ninguna complicación. Están en el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir... Todos sabíamos que Estados Unidos intervenía, pero después de leerlo, yo dije yo no sabía que era tanto. O sea, el embajador de Estados Unidos, Edward Corry, era un virrey. No se tomaba ninguna decisión importante en el gobierno de Frey sin preguntar. Y están todos los informes. Los documentos desclasificados no son solo la CIA. Es también la CIA. Eh, pero están los informes de Corry que son dos por semana. Eh, están los documentos de los militares estadounidenses, las actas de las reuniones del Comité 40, que era el que decía de las cover actions, de las acciones secretas, de financiación de los partidos políticos. Entonces, hay efectivamente eh, bastante información. Una parte está tachada. Eh, cuando son sobre todo los nombres de los chilenos que, que... Porque dice tenemos que recurrir al mismo que utilizamos en la campaña anterior, eh, y tenían un sistema Kissinger en un momento se inquieta pero no se dan cuenta que está entrando tanta plata Le dicen, no tenemos un muy buen sistema y eso pasa como donaciones y yo supongo que los tipos que donaban incluso, bueno, eso es suposición mía pero se han quedado con, con un porcentaje eh, pero, eh, y en mi opinión Chile debería pedirle a Estados Unidos la publicación de la totalidad de esos de eso retrones, de puesto que existe una, una injerencia ilegal Ahora, en ese periodo yo diría que los elementos son el primero, un pánico de la derecha por el resultado. O sea, hay mucha gente de derecha que cree realmente que Chile va a caer, va a ser un país comunista que y que irse rápidamente. Hay varios que venden casas, venden obras de arte, venden autos y salen arrancando a democracias como el Paraguay de Stroessner o la España de Franco, donde se fueron la mayoría. Y Hubo una corrida bancaria, pero duró 3 o 4 días y después se, se recuperó la, la, la economía, o sea, se logró estabilizar. Y hay, es el término de Joan Garcés, pero me parece correcto, un centro organizativo para impedir que Allende sea presidente. Con esto digo, no no sé si alguna vez estuvieron todos esos juntos, pero todo eso lo coordinaba Edward Corry, el embajador de Estados Unidos. Eh, que eran los que están ahí. Eduardo Frey, sin, sin ninguna duda, fue golpista, no queda ninguna duda. O sea, después de leer los documentos, no es que parece que o creía que en el fondo, no, fue golpista. El, el mundo Pérez por ejemplo, Eduardo Corri dice que en un momento vino a hablar de los militares y yo le cambié de tema, pero era también... Sergio Osa era el enlace entre Frey y el embajador, porque ¿no? que se vieron juntos, se juntaron una sola vez, el 18 de septiembre pero era el que llevaba la noticia de uno a otro, en fin. Tomás Pablo vino también a proponerle un proyecto de golpe de Estado, era el presidente del Senado entonces. Raúl Sáez, que fue el padre de la chilenización del cobre y futuro ministro de Pinochera ligado a la democracia cristiana. Julio Durán, Francisco Bugna, en fin. Y van a haber tres intentos de golpe, los voy a resumir acá, de son esos, el gambito, el de fiestas Patria y el de bió, y al mismo tiempo la negociación del Estatuto de Garantías Constitucionales. Entonces, todo eso en un periodo de tiempo muy concentrado. Digo, en Chile el, lo presentó Jorge Arrate, pero dijo: es verdad, es historia, pura y dura, con fuente, pero podría ser una novela policial. Sí, eh, eh, realmente, esos 60 días tienen aspectos de eh, novela policial en el sentido de una carta de una... Ahora, hay dos elementos que me parecen importantes. Eh, me costó, no hay fotos de Agustín Edwards de esos años, de viejos hay muchas, pero esa es la más propia, ahí está con Pinochet, pero el 74, o sea, se debe haber parecido a ese personaje que, que está ahí. Ese era Agustín Edwards, y el otro eh, es Frey. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cuando Estados Unidos toma la decisión de organizar un golpe en Chile, pero hay dos elementos que influenciaron la decisión. El 12 de septiembre del 70, la elección fue el 4, estamos a, a, a 8 días de la elección estaba de visita en Chile el viceministro de educación de Estados Unidos que se llamaba John Richardson Era, había una reunión del OE, una cosa así, en, en Viña y Frey estaba en el palacio del Cerro Castillo y le, pide, le dice que quiere hablar con él y Corri va como intérprete y según el relato de Corry. Lo esencial, porque Frey le, le da una serie de informes, corre y le propuse temas para desestabilizar a Yendi, Frey la prueba, los tres. Estupendo. Pero lo esencial es este. Eh, Frey le dice a Richardson: ¿Puede por favor llevarle un mensaje de mi parte al presidente Nixon? Yes, si puedo. Eh, dígale por favor que las posibilidades son de 50 a 2 en una cifra, o en otros. En otro documento dice 98%, pero en el fondo es lo mismo de que con eh, el gobierno de Allende, de menos de dos años, Chile va a ser como Cuba. Ahora, eso es agitar el capote delante del toro, o sea, decirle a Nixon, esto en dos años va a ser como Cuba, y que se lo dice Frey, es decirle, hago un golpe de Estado. Claro, Corry dice que lo interrumpió y le dijo, usted está pidiendo que hagamos algo. Dice que después de un silencio, no, no, solo propaganda. Pero ese fue el mensaje de Frey a Nixon del 12 de septiembre. Edwards llega a Estados Unidos el mismo día, la noche del 12 de septiembre, quizás la madrugada del domingo 13, y se aloja en la casa del, vice, del presidente de la Pepsi-Cola, el, el Kendall, que había financiado la campaña electoral de Nixon, y eh, al día siguiente van, esto era en New York, van a Washington eh, y desayuna con Kissinger, donde le da un informe de la situación. Pero Kissinger le dice, mire, eh, al mediodía le pido por favor que almuerce con el director de la CIA, Helms, Richard Helms, eh, para que le dé el mismo informe, que tengo una idea de la situación completa de Chile. Y lo hace, y Helms llegó con un asistente que tomó nota tipográfica de todo. Y esas notas fueron, el año 75, depositadas en la Comisión Church. Entonces se conoce bastante bien el informe de Edwards al director de la CIA. Y en resumen, informa de cada partido político, después las fuerzas armadas, que las conocía perfectamente. El jefe de la Marina, que era el almirante de Portangulo, no es muy confiable. Hay algunos buenos, pero otros que todavía no, y lo van a reemplazar en sí, por el tirado bajo El jefe de la aviación, Guerrati, quiere hacer algo, pero no es muy inteligente. El jefe de carabineros, Vicente Huerta Celis, quiere hacer algo, pero solo carabineros no puede. Y el gran problema es Schneider, que es intratable no hay forma de hablar con él, el jefe del Ejército. Entonces, hay que neutralizar a Schneider, es el primero en pronunciar esa frase, está en el informe Agustín Edwards en Eso es el 13. Y el 15, con esos dos informes, Nixon convoca a la reunión en la Casa Blanca eh, a las 3 de la tarde, donde está él, el jefe de la CIA, el ministro de Justicia, Michel se llamaba, Kissinger y Nixon, son cuatro, eso está en internet, lo pueden, eh, eh, ese documento se encuentra, porque el jefe de la CIA tomó esas notas que, eh, que se fueron las instrucciones de Nixon, que ahí está el texto en claro. Eh, son las primeras instrucciones de dar un golpe de Estado para derrocar un gobierno democrático. Son muy importantes en la historia de Estados Unidos. Pero ¿por qué lo hace Nixon? Porque dos días antes había recibido el informe de Frey, que por supuesto no esperaron que Richardson viajara, lo telegrafiaron la noche misma y el informe de Agustín Edwards, que estaba en Estados Unidos. Y es, ahí están, aunque hay una posibilidad sobre 10 día salvar a Chile, en fin, los mejores agentes, 10 millones más si un plan de acción en 48 horas, made the economy scream, eh, en fin, eh, o sea, hagan aullar la economía, boicot económico. Entonces, la decisión de dar un golpe de Estado es tomada el 15 de diciembre del 70, en la Casa Blanca, antes que Allende fuera presidente. Entonces no fueron las políticas muy de izquierda o muy poco de izquierda de Allende que precipitaron el golpe de Estado. La instrucción estaba dada desde entonces, antes que tomara ninguna medida porque todavía no estaba en función. Yo creo que eso es muy importante que quede establecido. La decisión de dar un golpe de Estado ya eh, está oficialmente dada, está fechada, se conoce el lugar, se conoce lo que estaban en la reunión. O sea, va a ser un golpe de Estado relativamente bien documentado. Yo les dije que hubo tres intentos de golpe. El primero se puede discutir si fue golpe o no, porque era el gambito. Gambito es una jugada en ajedrez donde se sacrifica una pieza para ganar una buena posición. Pero hay que entrar un poco en la especificidad de la época. La constitución chilena de entonces no prevía, como hoy día, segunda vuelta, sino que la segunda vuelta, o sea, la elección entre los dos primeros, <coughs> se hacía en el Parlamento. Y el Parlamento eran 150 diputados y 50 senadores. 200. Y así se había hecho tres veces antes. Y las tres veces se pues, había elegido el primero, pero el segundo había sacado una cantidad significativa de votos. O sea, el segundo podía ganar. El 70, antes de la elección, se reúne Frey con Corri, entre otras cosas, y Frey le dice, estoy muy pesimista, porque eh... ah, la relación de fuerzas entre los 200 parlamentarios era que eran 85 de la Unidad Popular. 75 de la democracia cristiana y 45 de la derecha. Entonces, ellos piensan que Alessandri va a ser primero, pero por poco. Y le dicen, si Alessandri es primero por 1%, por 2%, eh, el segundo, quien sea, si es Tomic, la democracia cristiana y la izquierda van a votar por Tomic, y si el segundo es Allende, ya tiene 85 votos. Necesita. Solo 16 demócratas cristianos de los 75, y en ese tiempo la izquierda cristiana estaba, estaba dentro de la democracia cristiana, o sea, era totalmente factible. Entonces Frey le dice a Corri, mire, si Allende es segundo, puede ser presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Incluso Frey le dice, solo la divina providencia puede protegernos si la diferencia es menos de 5%. Ya, si Alessandri ganaba con más de 5%, ahí era más difícil. Entonces, ahí idean. El gambito. Pero está pensado para un esquema en que Alessandri es primero y Allende es segundo. Entonces, la maniobra es que Alessandri eh, anuncia que va a renunciar. Entonces, eh, si votan por él, voten por mí y una vez que yo sea electo presidente, el único acto como presidente es presentar la renuncia. Lo que provoca una nueva elección presidencial... <risa> Y esta vez el candidato podía ser Frey, porque la, la constitución prohibía elecciones contiguas, pero como había un pequeño gobierno de Alessandro y no era contigo. Y Frey podía ser de nuevo el candidato de la democracia cristiana y la derecha. En síntesis, ese era el plan. Y las declaraciones de Frey van en ese sentido. Hice mucho, pero no tuve tiempo de hacer todo lo que quería hacer. O sea, hay muchas frases que van por ahí. Y el, el gambito es conservador. Viene el resultado y lo lanza pero con Alessandri II, Alessandri dice voten por mí, si votan por mí, de una conferencia, en realidad no lo dio él, pero mandó un texto que lo leyeron su comando, y dice, eh, si voten por mí yo renuncio y, y, y no acepto el caso. Además, la, el Comité 40, que no son 40, pero 40 el memorándum que lo, que lo creó, eran 12, 13, que es el que aprueba las acciones ilegales, Aprueba un presupuesto de 250 mil dólares para corromper parlamentarios en caso que haya libertad de acción en esa elección. Nace Patria y Libertad, eh, pero finalmente, y están claramente los informes de Frey y Corri, no da. En el mejor de los casos conseguí 18, 20 demócratas cristianos que quieren votar por el exántico de los 75 y no alcanza. Entonces, hay, después Frey desmintió públicamente y enérgicamente que haber estado mezclado en una maniobra de este tipo. Pero es muy importante verle la fecha. Porque en realidad el gambito dura 7, 8 días. Y después de eso se dan cuenta que no. O sea, que no van a reunir los votos para votar por el Sandy. Y ahí Frey le dice al cardenal, yo no me presto para una maniobra de ese tipo. Pero sí se prestó. Pero cuando se dio cuenta que iba a fracasar, ahí se deslindó públicamente. Pero no antes. Y eso... El segundo... Esa es una foto de Edward Corri en la parada militar del 71, porque está Bukovich, José Todo al lado, y fue embajador hasta este octubre del, del 71. Eh, este plan es totalmente concebido por Edward Corri, donde quería hacer un golpe de Estado para fiestas patrias, y tuvo un comienzo. Pero hay una frase que realmente me impactó, yo le dije que Corri era el láser el, el a Sergio Ossa, y Sergio Ossa, que era ministro de Defensa, le pregunta a Corrie si puede anunciarle a los militares chilenos que no va a haber ninguna ayuda de Estados Unidos si Allende es presidente. Y esa es la respuesta del Corrie. No va a llegar a Chile ni una tuerca ni un tornillo si Allende es presidente. Pero más, haremos todo lo que esté en nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza. El resto lo dejo en Inglés. Si es necesario, el general Schneider tiene que ser neutralizado. Es el segundo que, después de Agustín Edwards, que pronuncia la misma frase. Esto un poco antes del 18 de septiembre. El plan consistía en que él dice, yo invité al ministro de finanzas, bueno en Chile el ministro de Hacienda, que era Andrés saldívar a ir a la televisión diciendo que va a haber un informe, pero que discreba un cuadro horrible de la economía y que eso provoque la renuncia de cuatro ministros, que sean sustituidos por militares y los militares van a decir que hay demasiado desorden y se suspende la elección del Parlamento y se hace una nueva elección. Y eventualmente Frey se iba del país, ese era más o menos el plan. Y Andrés Saldívar va a la televisión el 23 de enero y uno, porque él lo ha desmentido, me parece que jamás en la vida quiso hacer un desastre. Eh, y hay varios, además de los documentos desclasificados, hay dos, vio el golpista después, dice que habían cuatro ministros que estaban a favor de su plan y los nombres, y uno de ellos era, era Andrés Saldívar, Sergio Ossa eh, Patricio Rojas y Carlos Figueroa que era el ministro de Hacienda, que eran los que estaban involucrados en este plan yo leí, porque Saldívar acaba de publicar su memoria, la leí de urgencia, porque dije tengo que consultar ese documento en el periodo de la unidad popular son extremadamente malas. O sea, son lugares, no cité nada, no por no haberla consultado, sino que después de haberla consultado consideré que eran tan malas que no vale la pena citarlas. O sea, son los lugares comunes de la derecha que el marxismo quería tomarse el poder total, y para eso hicieron la ENU, hay errores de fecha, errores de nombre, corre a veces lo escribo con C, a veces con K, en fin. Y, y tuvo una cantidad de dinero muy grande de la Fundación Adenauer para hacer las memorias correctamente. Pero bueno, se defiende, el, el... la cuestión es que esto comienza, pero no renuncian los ministros porque finalmente no hay seguridad de lo que va a pasar después y fracasa el segundo intento de golpe. Entre medio eh, se negocia el estatuto de garantías constitucionales, porque en el fondo el voto decisivo, decía la, la izquierda era en las 85, eh, necesitaban el apoyo de la democracia cristiana para que allende votar. Y Benjamín Prado, insisto, a quien pude entrevistar, el presidente de la DC, eh, dice, él incluso es lo que contó que en principio en la directiva de la democracia cristiana, los más de derecha querían nombrar una comisión que negociara con Allende, pero dice que los de dijeron no, porque los de la comisión pueden decir que no aceptaron las condiciones, todo depende de ello. Es mejor condiciones públicas que las conozca todo el mundo y como en la, la constitución chilena de la época es verdad que no estaban las garantías democráticas tradicionales, derecho a reunión derecho a asociación, esas cosas entonces dicen nosotros queremos que el gobierno de Allende dé garantías que va a respetar los derechos democráticos, las primeras reacciones pero que, que se han creído, o sea de, después de 40 años eh, estamos respetando la democracia, nadie se la han pedido pero después cambia la actitud diciendo bueno, por qué no eh, la primera reacción de Allende, pero léanse el programa de la Unidad Popular, ahí está pero en el fondo dicen, no, nosotros queremos consagración constitucional, o sea, que se pongan en la Constitución. De acuerdo, discutamos, dice la izquierda. Y va una delegación de la democracia cristiana a la Casa de Allende, que llega con dos documentos, uno público, o sea, con copia de los periodistas que estaban ahí, y otro discreto. Fue discreto cuatro días, después aterriza en el Mercurio. Pero durante ese documento discreto lo redactó Patricio e. Reconocido por él mismo, o sea, él reconoce la autoría. Y en ese documento una de las garantías eran los, que los militares se mandaran solos. O sea, despojaba al jefe de Estado de su prerrogativa de ser el generalísimo de la Fuerza Armada. Los militares generaban autónomamente sus propias autoridades. Y antes de que se conociera el documento, eh, Allende va a la prensa y dice yo soy un celoso defensor de las prerrogativas del jefe de Estado, ni la unidad popular en el poder intervenir en alguna, pero yo no acepto que se me despoje del cargo de generalísimo. Prefiero no ser presidente eh, si se me despoja de este cargo. Punto. O sea, no se discute ese tema. Y en eso fue, yo lo considero muy interesante, fue categórico. Corri, la, la democracia cristiana, le mandó copia a Corri, mis amigos, dice, y Corri mandó copia tres diarios en Estados Unidos y copia al Mercurio, y el documento apareció en el Mercurio el fin de semana siguiente. La, eh, digamos, el, el proyecto de, de la democracia cristiana. Y en la Junta Nacional, para decidir por quién iban a votar, creo que el 3 y 4 de octubre, eso, eh, Benjamín Prado propone eh, un arreglo por la Unidad Popular, dice, los que querían no votar por la izquierda deberían entonces haber aprobado una nueva ley de defensa de la democracia, porque significa que la izquierda no puede ganar elecciones. Eh, y esto nos puede llevar a una guerra civil, en fin. Entonces, no, eh, lo que proponemos es que se negocie con la unidad popular, una comisión conjunta, y que se redacten garantías y que se coloquen en la Constitución. La posición alternativa la defiende primero Juan de Dios Carmona y después él, que la, la fusionaron en realidad que era que eh, la democracia cristiana presentara sola todas las condiciones, o sea, la despojar al presidente del mando de las Fuerzas Armadas también, y que se reuniera una nueva junta para evaluar lo que pasó. O sea, no plantearon votar por el Sánchez, pero plantearon no decidir nada y ver cómo evolucionaba la cosa. Y eso se vota entre medio ahí, ¿verdad? O sea, saltó Tomás Pablo y después, eh, descubrió unos guerrilleros húngaros, eh, unos documentos secretos, que de Hungría venían 300 de especialistas en guerrilla Chile, de, de declaración del terror, pero en el fondo se vota y ahí está el resultado, 271 por negociar con Lupé y 191 por la posición de 60-40%, estamos en esas proporciones, pero un 40% de la democracia tiene ese sentido. Por supuesto, el Mercurio pide, pide en otra forma, en otra junta que era la posición de, de él. Y estamos llegando al final, el tercer intento de golpe fue el que terminó con el asesinato de, de Schneider. El, hubo en ese periodo un, eh, ver, la CIA ingresó a Chile cinco agentes clandestinos, de los cuales el nombre de dos es conocido, ahí está, Anthony Esforza, son los dos que murieron, fue el que dio vuelta a Juana Castro en Chile, en México y dicen que estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy, en fin. Eh, pero que hablaban perfectamente español, se podían hacer pasar por mexicanos o algo así, y son los que van a contactar, hicieron 24 contactos con militares para informarlos del golpe de Estado. en este golpe, corre el embajador, se opone. Y muestra que no siempre están de acuerdo, no por algo que tenga que ver con convicciones democráticas, sino que no va a resultar. Eh, no hay que confiar en BIO, en fin. Eh, y el que insiste es Kissinger, está claramente, no hay que hacer lo posible porque Allende no sea presidente, entonces se lanza una ola terrorista las últimas semanas de septiembre y las dos primeras de octubre hay 26 atentados a la bomba, y el título de ola de bomba, una explosión más, o sea, querían crear un clima golpista, pero esos atentados son perpetrados por una falsa brigada obrero-campesina, o sea, lo hicieron como si fuera un grupo de izquierda, un grupo de izquierda de desconocido fue desmantelada eh, y cayeron presos. Así. Y en ese sentido encontré también otra frase que me impactó, porque el jefe de la CIA era un tal Henry Hatcher, de la, lo que llamaban la antena en Santiago, desde antes. Era un alemán que tomó la nacionalidad estadounidense y, y lo mandaron a Chile. Uno de los agentes le dice que viene de contactar a Bio y le dice, Bio, espera unas 10.000 barras en el área de Santiago, antes que las turbas izquierdistas puedan ser liquidadas. Sería un conflicto terrible eh, de soldados. Eh, ¿Es esto deseable? Respuesta de Hatcher al gobierno estadounidense. Eso no le importa siempre y cuando del caos resulte y prive a Allende de la presidencia. Eh, es realmente impresionante, pero se debería conocerse mejor en la historia de Chile, pero es la clase. En el segundo tomo está... Muy detallado el, el, el atentado contra Schneider, que pasó a la historia como un secuestro, porque yo tengo mis serias dudas. ¿eh? Los dos tipos, que Juan Luis Bulneserda y Diego Izquierdo, le dispararon una danada, o sea, detuvieron al auto, van y le disparan por la espalda. Eso no es un secuestro. Y las balas eran dum, -dum balas que se esparcen en el cuerpo y que lo, lo destruyen. Eh, el asunto es que el día del atentado, el 22 de octubre, hay declaración de estado de sitio, eh, toque de queda y el ejército está desplegado lo impresionante es que el, la foto que ven ahí fue el 24 cuando Allende ya es presidente electo entonces van los jefes de las Fuerzas Armadas a hacerle un saludo está en su casa, en la calle de guarda bien. el almirante, el de la Marina es tirado barrios, que había reemplazado al anterior, Sergio Osa se las arregló para reemplazarlo, que no era seguro este iba a ser el jefe de la Junta Militar está en los documentos estaba totalmente involucrado en el golpe el que se le ve apenas la cabeza el jefe de carabineros Vicente Huerta Celis que estaba totalmente implicado en el golpe el de la aviación no, no asistió a las reuniones pero era golpista también y de esos, el único que no es golpista es el general Pratt que, que había sucedido a, a esto entonces en ese día Chile pasó un tris del golpe de estado, imagínense el ejército estaba desplegado en Santiago lo comandaba el general, no está en la foto, pero Camilo Valenzuela, que era el hombre de la CIA, al principio junto con Canales, eran los dos grandes contactos de la CIA en el ejército. Carabineros, comandado por Huerta, que era golpista, Valparaíso ocupado con la Marina, en manos de un golpista. Y sin los primeros informes de la CIA son triunfantes, está, está los golpistas tienen el país en sus manos, lo único que falta es entrar a la moneda, y, y prácticamente estamos. Y realmente durante esos dos días Chile pasó pero un, al, al borde del, del golpe de Estado y sin embargo no lo dan. Eso es lo más interesante. ¿Qué pasa en la cabeza esta gente? ¿Que no se atreven a echarle en a la moneda? Yo creo que por lo menos hay dos, no sé lo que pasó por ello, pero hay sin duda entre otros dos elementos. El primero es que hay una posición fuerte en la Fuerza Armada. El general Prat, jefe del ejército, está contra y está dispuesto a pelear contra y hay un fuerte movimiento popular que estaba ocupando Tuchas, que, que había demostrado que iba a defender el triunfo por todos los medios. Entonces saben que esto no les va a salir gratis y, y no están seguros del, del triunfo. Y finalmente eh, no dan el golpe, después no les va a pasar gran cosa. Eh, y quiero terminar con una imagen alegre. Ese es del el Tiempo de los Humildes, la, la, la novela gráfica de Siré y Alain Flappier, a mí me gustó, eh, que termina con las manifestaciones de alegría que hay finalmente el 4 de septiembre, el día de la, de la ascensión de Allende. Costó mucho, pero finalmente termina eh, el día así, que Allende toma de posesión y es oficialmente presidente de la República. Eso es lo que tengo hasta ahora, bueno, eh, es lo que tengo hasta ahora y continuará quizás en otra, en otra ocasión, es lo que les quería decir aún. Gracias.